A continuación, observaremos los pasos para crear un banco de preguntas y luego asignarlas a un cuestionario. Damos clic en activar edición. Y nos ubicamos en el bloque de administración en la parte izquierda de nuestra pantalla. Damos clic en la pestaña banco de preguntas. y nos aparece seleccionar una categoría ya tenemos un ejemplo establecido y escogemos una categoría o el nombre del curso en el cual estamos el, tomaremos por ejemplo el curso de educación ambiental ya hay ciertas preguntas que están realizadas pero vamos a ver el procedimiento de cómo crear una nueva pregunta de selección múltiple con única respuesta. Damos clic en crear una pregunta. Del menú seleccionamos opción múltiple. Damos siguiente. Y nos aparece el siguiente formulario del cual vamos a diligenciar. En categoría aparece por defecto el nombre del curso en el cual estamos ubicados. Nombre de la pregunta, le coloco pregunta 1. Y texto de la pregunta es la descripción o lo que voy a preguntar. Seguido aparece puntuación por defecto. Dejamos el número 1 y seguimos retroalimentación general dejamos el espacio en blanco en la siguiente opción dice una o varias respuestas sabemos que es una sola respuesta barajar respuestas dejamos eh, la flechita habilitando ese campo y para no las elecciones dejamos A, B, C en minúsculas seguido vienen los campos donde yo voy a empezar a digitar las posibles respuestas y luego si sí darle eh, valor a la respuesta correcta la, la primera elección o sea la primera res, posible respuesta en calificación le damos ninguno porque eh, no es la respuesta correcta en retroalimentación no colocamos nada ya hemos copiado la posible segunda respuesta como tampoco es la correcta, en calificación dejamos ninguno retroalimentación dejamos espacio en blanco Tampoco es la respuesta correcta. Calificación dejamos ninguno. Retroalimentación dejamos el espacio en blanco y pego. Como está en negrillas para identificarla en nuestro cuestionario, le quitamos la negrilla pues para que sea igual a la demás y en calificación. Nos ubicamos en 100%. De esa manera, al aparecer la pregunta con las posibles opciones, al escoger esta respuesta, que puede variar en el orden, se, se, será la válida y allí tendrá el punto. En reloj, retroalimentación combinada, múltiples intentos y marcas, dejamos igual y damos guardar cambios. De esta manera aparece nuestra pregunta 1. Y así sucesivamente vamos llenando, vamos creando nuevas preguntas y llenando los campos que son obligatorios con la pregunta y con las posibles respuestas, dando valor a la respuesta correcta de 100%. Una vez tenemos todas nuestras preguntas, ya hemos creado un banco de preguntas. Ahora vamos a mirar la manera cómo agregar estas preguntas a nuestro cuestionario. Salimos de esta opción y buscamos nuestro curso. Sabemos que en la semana 2 estamos creando nuestro cuestionario como lo vimos en el tutorial anterior. Damos clic sobre nuestro cuestionario y dice, aún no se han agregado preguntas, editar cuestionario. Doy clic en editar cuestionario. Puedo observar que le doy a contenido del banco de preguntas, doy clic en mostrar. Y me aparecen las categorías. En la parte derecha dice seleccionar una categoría. Sabemos que estábamos realizando el cuestionario en el curso 164004, que es un ejemplo que tomamos de educación ambiental, damos clic sobre esa categoría. Y aquí nos van a aparecer las preguntas que ya hemos ingresado en el banco de preguntas. Como nuestra calificación va al 100%, en calificación máxima le colocamos 100% y le damos clic en guardar. Ya tenemos las preguntas. Damos clic en donde dice seleccionar todos para que me abarquen todas las preguntas que hemos ingresado y en la sección que dice agregar preguntas aleatorias de la categoría voy a agregar mi cuestionario es de 10 preguntas el sistema lo que va a hacer tomar 10 preguntas aleatorias del banco de preguntas que ya hicimos y agregarlas al cuestionario Doy clic en la pestaña Añadir a Cuestionario. Ya puedo observar que se están agregando las preguntas que teníamos en nuestro banco. De esta manera hemos agregado las preguntas a nuestro cuestionario de un banco de preguntas. Revisamos, damos clic en la actividad y nos va a aparecer el cuestionario que ya habíamos hecho, la descripción que tiene dos intentos permitidos, la disponibilidad del cuestionario, el tiempo límite, el método de calificación y nos dice que podemos previsualizar el cuestionario ahora. Damos clic para revisar. Luego damos clic en comenzar intento. Y podemos observar que ya aparecen las preguntas que ingresamos con sus opciones. De esta manera hemos agregado preguntas de un banco de preguntas a una evaluación o cuestionario. Hasta aquí nuestro video tutorial Gracias.